Desde el departamento de Cusco. Hola al Taitambo. Hola ¡Cinco y una! ¡Taita Inti ¡Tú te santa tierra! ¡Pacia, tu puncha de ¡Gracias! Cinco! latinoamericano. ¡Sí! Con esta hermosa presentación que el campo el hombre del mundo. ¡Dos ¡Lista! ¡Por San el What? <laughs>